Me equivoqué. No era cosas que pasan en el vivo. ¿Qué tal, gente? Muy buenas tardes. Ah, y tú, tú, tú, a eliminar episodio. street. <ríe> claro. Eliminar cuentas. Eliminar cuentas. Cuenta. <ríe> <ríe> <ríe> me tiro un pozo. <ríe> oh. <ríe> oh. Bienvenidos ah, a un nuevo, nuevo episodio. Claro, un nuevo episodio de la Cuatri Fuerza. Programa de AutoCL, y... donde nos dedicamos a hablar y conversar noticias de videojuegos. Soy Snow, junto a mí, me acompañan como siempre Metaru y Tenecan. ¿Cómo están, chicos? Olivo ¿todo bien? Hola, acá estamos. Siempre estuve prestando atención todo el rato. Yo me estaba riendo, ¿no? Me estaba riendo en braille. <risa> en no, no, no, Sí, yo fui a. a, a estaba. Comprando pan sí. sí Y hoy contamos oh, bueno. con dos invitados muy especiales Tenemos aquí en nuestro programa a Lady Ixel. Hola, uh -huh. hola uh -huh. Y nuestro uh -huh. querido Sven, ¿cómo están? Bien, bien, por acá Los invitamos por una razón muy particular Y es que esta semanita y la próxima se van a llevar a cabo diversas actividades relacionadas con el desarrollo y también los juegos hechos en Chile. Excelente. Sí, no sé si nos dicen. Y para ponerlo en la, en la noticia, ponerlo en contexto, nos eh, invitamos para que eh, nos indiquen un poco cómo surgieron estas iniciativas y cómo se realizaron. Partamos por eh, Lady Ixel. Más que nada, Perfecto. porque eh, la próxima semana se va a llevar a cabo uno de los sucesos que ha generado mayor. Eh, no quiero decir ruido, pero sí quiero decir que. Ah, pero ah, sí que, pero sí ¡Has ¡Ah, sí Ahora sí, está confirmado, real. Sí. ¿Cuántos años han pasado? Es la confirmación de la confirmación. Sí, la de la, sí, la, la confirmación. Mira, ha más confirmado que Silkson. <risa> ya, hable, hablemos yeah, al tiro antes de yeah, yeah, sí, Ya, sí, ya está el trailer yeah, de yeah, Ya, podemos tener a ahí, se la Y no hablar de lo que pasó Me, me, sí. me encanta Pauta en vivo Ya, parta entonces Fue hermoso, fue hermoso en vivo, casi Hoy día, hoy día Nuestro estimado Y no troll Desarrollador favorito De videojuegos del mundo Ed Boon Puso un tweet nuevamente Y cada vez que pone un tweet Todos temblamos <ríe> Y ahora sí compartiendo un video que es como el tráiler del tráiler del teaser de lo que podría ser el nuevo Mortal Kombat Que en teoría ahora está contando que no sería Mortal Kombat 12, sino que sería en un reloj y básicamente se salta al 2 y pasa al 1 ¿Qué puede ser? Hay teorías pero mm. loquísimas en estos momentos de internet Desde un remaster del 1, desde un trilogy, desde... No sé, un super, hiper, mega juego tipo Smash, no sé. Cualquier cosa, pero básicamente no va a ser Mortal Kombat 12, es en teoría lo que nos quieren decir. Y yo estoy emocionadísima por esto. Mi teoría es que el 12 nos van a anunciar esto. Y si no, ya va a ser para el Summer Fest, que es el 8 de junio, si no me equivoco. Así la E-Trend. Que... E <risa> claro. E <risa> claro, la E-Trend. Eh, <risa> así que, eso, estoy feliz. Sí, cre creo eh, que. Hoy día. Creo pedirle disculpas a las personas que estaban conmigo en una reunión hoy día cuando uh -huh. salió el tráiler porque me mandaron el tweet por interno y yo estaba en una reunión y de repente fue como <risa> <risa> <risa> Fue como ¿qué te pasó? No, ah. Edmund twitió. <risa> ah, hermoso. Ed Boon. Sí. Eh, Ed Boon. Creo que a final de mes se va a llevar a cabo un PlayStation Showcase, entonces también están rumoreando de que podría salir ahí el anuncio que lo tienen claro. donde sea, pero por favor, por favor. Claro, yo... No, yo, yo, yo opino re ese remake del uno del que se viene hablando hace tanto tiempo, tan... Pero obviamente ya, ya, ya es la, la era de los remakes ya. Es una decisión ¿Sí? económicamente demasiado inteligente para no hacerla. Exacto. Pero el 9 dicho? técnicamente no es como una especie de reimaginación del uno. Claro, no, si, sí, Mortal, Mortal Kombat se ha no sé, en este computador con la ran suelta, no, si, Sí, no, no, sí, no, sí, sí, sí, sí, Lo que sí, pasa es que es distinto, vez, ¿eh? pero es distinto. En el 11 volvimos al 1, pero el 1 no pasó, entonces el 11 después del 11 viene ah, el 2. Verdad, pero ¿no? después del 12, cachai, ahora no ha pasado nada y ahora después del 11 volvimos al 1. ¿Cachai? Exacto. Claro, claro. Para, la, para mí la clave de todo esto es que en estos momentos en la historia de Mortal Kombat, el Lord de Mortal Kombat, que yo sé que nadie más conoce evidentemente porque supongo que son personas normales, no como yo, eh, está en estos momentos eh, Rey eh, Liu es el dios, se convirtió en un dios, claro. ya no está, en la la no está en su estado terrenal, así que ahora es un dios y es el dios del fuego, y no está Raiden. Por lo tanto, en teoría, el nuevo eh, Mortal Kombat debería tener como dios de la humanidad a eh, Liu Kang. Y Liu Kang, en teoría, wow. debería tener como representante de la tierra a eh, Kunlao. Claro. Así que, no. por ahí puede ir claro. la cosa. Si eso lo va a respetar sí. Spoon, no tengo <ríe> idea. Claro, claro, claro. Puede ser un poco lo que pasó con el, el remake de Final Fantasy VII, que al final no era un remake, era un multiverso. Están de moda los ah. multiversos, así que, claro, sí, tiene sí, todo claro. sentido hacer algo así. Todo, todo el rato. Sí. Pero estoy feliz, muy emocionado y, y estuve llorando como por una hora, buscando, revisando frame a frame cada uno de los trailers del trailer del trailer. Pero eh, dicen... probablemente lo haga, lo haga mañana. Voy a hacer esa no. revisión. Igual dicen, igual dicen que en el video de los 30 años. Eh, que se moró un año en salir Porque debería haber salido el año pasado Exacto. Venían, venían venían ahí como cositas Dicen, no, no, Mister se demoraron a. Porque claro, venía Mister a Y venían como referencia al siguiente proyecto sí En teoría pueden encontrar una estrena En mi canal de dos horas En las que reviso frame a frame todo ese video Buscando en los reflejos De los vasos En los reflejos de las luces En todas partes buscando eh, Alguna cosa que tuviera que ver el Cada cuadro una ¿Sí? Claro. literalmente oye, Krip nos comenta, eh, saluditos también no les sirvió poner personajes nuevos así que reiniciaron el juego por segunda vez no, por eso no sé, o sea, de los que aparecen en el 10 y en el 11 igual hay personajes nuevos ganar. a mí casi que me encanta, encuentro que un personaje sí. maravilloso me gusta mucho, me gusta mucho la historia de la mezcla de Sonja y Johnny Cage y ese, ese chipeo está muy bueno y la hija está pero perfecta sí. porque es de verdad una personalidad demasiado bien mezclada. Sí. Es verdad, porque el otro el otro que era el que estaba en el 10 y que en el 11 no estaba, que era como discípulo también de Liu Kang y de Junglao, eso no lo pusieron en el 11. No, Ahora, no ¿cómo lo pusieron. Se pero está en el modo historia. En el modo historia aparece como está el modelado, pero no está en la historia. Bueno, en el modo el modo historia de Mortal Kombat 11 están también todos los cyborg. Y tampoco uh -huh. aparecieron sí. después. Entonces, Ajá. hay mucho personaje que estaba ahí, que uno dice, lo tienes listo, el modelado está armado, ¿por qué no lo pusiste como jugable? Pero bueno. Sí, acá, acá eh, Nono Ata dice, eh, eh, fiel al meme de Mortal Kombat, que pongan a personaje X que apareció en algún punto de la historia, ¿cachai? Por ejemplo, él está viendo el Meet, ¿cachai? Sí. <risa> En, en realidad, Mortal Kombat en este punto tiene tantos personajes que yo creo, yo, a mí lo que más me da miedo, honestamente, es que si volvemos a una a un remake, a un reboot que se basa en el 1 ¿cómo van a manejar el tema de la selección de personajes? porque bueno, el 1 no es particularmente generoso con la selección no, de, de poquito, personajes no. que puede usar ¿cachai? Ah, pero, pero ahí está la excusa, a ver con el, con el, nuevo enfoque en servicio de los videojuegos. Eh, lo que pueden hacer es siempre. Ya tenemos la historia del 1. Y empezamos a hacer como, no sé, wow", de, de fase temporal luego wow", apertura del multiverso. Y empiezan a aparecer sí, los sí. personajes igual. O sea, van a aparecer, van a estar para jugar, sí. obviamente, varios de los personajes nuevos, porque claro, el roster original no, no aguanta para lo que se espera hoy día en un juego de pelea. No. Pero yo creo que ahí también es ah. interesante que. Podemos ver, tal vez, los personajes jóvenes, ¿ah? los personajes adultos, pero ahora niños. Igual pueden claro. hacerse cosas entre niños. Es que o vamos los hijos, los discípulos. O, que o se los yo. padres. O los padres, ah, claro. Ahora también, también es que estamos especulando que va a ser como un remake del uno realmente. Porque sí, después pues, nos es, van a cagar. <risas> una teoría que yo he tenido desde hace como un año atrás, para la gente que me sigue, es que yo creo que lo que se viene va a ser un trilogy. Un trilogy con el 9, el 10 y el 11. Porque las sagas los trilogies anteriores pues, les fue muy bien, y son juegos que dentro de todo eh, es como fácil, entre comillas, armarlo claro. en claro. base a la teoría de que es un trilogy, y no sé, yo a mí me gustaría que fuera un trilogy, y ojalá lo sea. Esa es Mira. mi teoría. Mira, yo voy, a, yo voy a tener una de esas teorías locas que en realidad nadie pesca, pero después si es real yo voy a decir, no, yo siempre <risa> lo supe, que en realidad este remake va a ser no solamente del 1, Sino que voy a pasar oh, toda la historia del 1, 2 y el 3 Para casi andar un Tony tres, Hawk 1 o 2 1 o 2, ¿cachai? Porque la claro, historia claro, claro. del 1, 2 y el 3 Básicamente es autoconclusiva Y yo creo que es un sí. buen punto Para narrar porque Entendamos algo La historia que existe hoy en día en Mortal Kombat Por juego es gigantesca ¿Cachai? Sí. Como para centrarse solamente en el primer torneo ¿Cachai? Y de Qué hecho, habido, de, han de habido nueve Barea, torneos. Nueve. De, de los juegos ah, de pelea, el, el que me tiene mejor modo de historia es el Mortal Kombat por lejos. Sí, y sí. a yo. Sí, o sea, sí. no. Eso y, y Tekken Teken, porque esa, sí. esa teleserie, hermano, sí. Dios mío. Esa teleserie <risa> venezolana. Sí, es, es, es de más, ese conflicto es de más, bien, los... familias mira se atrevió a tanto. ¿Cuántos <risa> hijos no Rosa, tirar, agua, bueno, Lube, sí. <risa> de, de una. Oye, de hecho, hasta en mentiras verdaderas se tiraban por un risco, ¿cachai? Así que. Ah. Literal. literal. Oye, sal saludito a toda la gente que nos está pasando a saludar y comentar. No, no, nada, no, nos no, no dice aguante, Chaulin Monks. Eh, Chris nos dice, yo quiero ver uh, sí. a Onaga de nuevo. Y Hasunuf nos dice, buenas noches, por favor, devuélveme a S Ben que tiene que trabajar. Ah, <risa> así uh, así, uh, así uh, que uh, uh, hagámoslo corto y partamos, partamos el tiro. ¿eh? Partamos no, el tiro no, no, no, no, no, con el motivo por el cual los invitamos. Y se debe a que durante la próxima semana se va a llevar a cabo la VGC Week. Y, si mal no me equivoco, este fin de semana se va a llevar a cabo el Demo Day. ¿No es así, Sven? ¿O es sí, el 13, el sábado 13 se realiza el Demo Day. Ya, partamos así contigo, es. Sven, entonces, dado que empezamos a comentar. Y explicar un poco eh, de qué se trata la Demo Day y cuál es el propósito que tiene y qué nos van a participar dentro de esta actividad. Perfecto, eh, mira la Demo Day es un evento que nace un poco de eh, que nosotros como ustedes saben tenemos un Twitch y todo también y empezamos a hacer comunidad y dijimos ya, vinculémonos con la gente, desde el 2021 que partimos con el lanzamiento de Tormented Souls, dijimos ah además que nos hacemos famosos y la gente nos viene a ver eh, en línea, No, no fue tan así pero igual sí Igual ha llegado gente, oh, ¿ustedes hicieron un Tormented Soul? Mi historia favorita es que cuando estábamos haciendo el, el, el lanzamiento y teníamos en, en el tag del Twitch, el Tormented Soul, alguien llegó y nos retó y nos dijo, ¿ustedes no pueden poner un tag de un juego y no jugarlo? ¿Ah? ¿Ah? Y, y nosotros, uh -huh. eh, nosotros hicimos el juego. <risa> y luego, ah, ya, ok, sí, sí, qué buena, qué bien. Buena. <risa> Pero, ¿qué iba a decir? Oh, muy chistoso. Eh, entonces, lo que decimos nosotros es hacer este evento para un poco visibilizar a los nuevos creadores porque cuando nosotros partimos eh, no conocíamos a nadie y nadie nos conocía a nosotros como típico, entonces ahora que nosotros tenemos una ventana decente eh, decente, tampoco tan grande de, de gente que nos ve, dijimos eh, ya, demos un espacio, eh, conectemos a creadores entre ellos conectémonos nosotros con nuevos creadores para que ellos no pasen las mismas penurias que pasamos nosotros de que no tenemos idea qué hacer ni con quién hablar eh, y como nuestra comunidad durante estos últimos dos años En verdad se terminó transformando en una comunidad Que es como muy cercana al desarrollo de juego De nuevos creadores que quieren saber Cómo vivir su camino hacia el desarrollo de juego Dijimos, eh, sigamos trabajando con esa comunidad Que es como la comunidad de abstract digital eh, Y eh, Hicimos este evento que de hecho Originalmente lo queríamos hacer en febrero Y se fue atrasando porque nos habían ofrecido Originalmente hacerlo en un evento Un evento espectacular llamado Gamer City <risa> Y, eh, claro, Gamer City Como al final, como cachamos Que no iba, no iba a dar al ancho cancelamos Demo Day en ese evento Y lo que hicimos fue hacer una versión la, la versión que viene ahora el sábado Es la versión como una parte de eso de Demo Day, eh, que es Charlas, unas cuantas charlas bien entretenidas Algunos contenidos cortitos, bien, bien ágiles Y lo principal la, El plato de fondo es que Los, los finalistas que, que mandaron Sus juegos en febrero Van a presentar sus juegos y van a estar participando compitiendo por 5 eh, premios de 100 mil pesos cada uno. Son pequeños todos los premios para lo que ellos hacen, pero en verdad lo que ellos quieren es estar ahí, que se visibilice su juego, recibir feedback, eh, y eso es como lo principal, como, como, como la carne de este evento es como poder ver a nuevos creadores, mostrar sus juegos, que ya está el trailer dando vuelta eh, en, YouTube, en nuestro YouTube, eh, lo hemos estado mostrando, que es como de los juegos que están del Demo Day, eh, y eh, bien interesante el nivel, la verdad, que, que llegó, nosotros no nos esperábamos tanto nivel de parte de estos creadores, esperábamos como gente más o recién egresado y todo, pero nos dimos cuenta que en verdad eran mucho más. Son, son secos, son, son bacanes. <risa> en resumen, eso. Gente muy bacán que nos va a mostrar sus proyectos que están iniciando su camino al financiamiento y a poder llegar al mercado. Algunos ya llegaron al mercado incluso, así que va a ser súper entretenido Buena. Mortal. Sí, ahí, eh, para la gente que quiera saber un poco más, tal como indicaba, es: ven en su canal de Abstract Digital, que lo pueden buscar, están los anuncios para el Demo Day y. También nos menciona un poco de la semana del videojuego chileno. Así que pueden revisar ahí el contenido para que puedan ver un poco la preview de los videos, o sea, de los juegos que se van a estar mostrando en este demo Day. De Consulta, sí. ¿dónde esta actividad dónde la podemos ver? si ¿Sí que yo estoy interesado. Eh, no, tú no, tú no lo puedes ver. Muchas oh. <risa> nah, nah, <nah>. no, <risa> <La> gracias. <risa> eh. A cuatro fuerzas, recuerden seguir en todas las redes. No, no. no, no. Es eh, eh, eh, en el Twitch de abstract digital, eh, es un evento completamente digital. Entonces, En verdad es cosa de tener internet, usted tiene internet, usted entra al, al Twitch de abstract digital y vamos a estar este sábado de 12 a 6 de la tarde, continuo. ¿Ya? Ahí nos vamos a turnar para comer, para que se sienta como que nadie come, pero no, yo por creo detrás que de, de cámara... De, yo creo que deberían comer. Eh, ah, ah, ¿En comer? cámara? Sí, sí. sí yo como, Tenemos comer, como... dormir, ir al baño, un captón, cámara, no, no se puede, eh, no se puede. Pero celeste, este es el mundo del futuro, el que, este es el futuro que nosotros habíamos estado esperando, ¿cachai? El metaverso. Mí, el metaverso. <risa> no. Es como se llama la película de Jim Carrey, que es como... Eh, Con el ¿Truman? ¡Truman! Ah, el Truman, show. ¡Truman! ¡Truman Show! De Truman. Sí. El Demo Show ¡Claro! <risa> demo man Show Claro Crypt nos pregunta ¿Va a haber alguna instancia para que otros desarrolladores muestren juegos más pequeños? Sí Sí De hecho tenemos un formulario ¡Qué bueno que lo pregunta! Tenemos un formulario que eh, si es que si es que el bot no me no me banea cuando lo intente compartir que es justamente para contenidos más pequeñitos. Ya, perfecto. Que, eh, ah, sí, la Te eh, banearon. Te banearon. Está censurado, baneado. Es baneado no, no, pásalo lo pásalo por, por, el, por el. chat de Discord. Ya, ¿cuál de, no lo de lo todos los chats? Oh, ¿Cuál de todos los chats? Déjalo bienvenido. en el. Deletralo, deletralo y nosotros lo escribimos. Claro. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Slash, slash sí. Ahí lo dejé Me encanta como no, nos apagamos Sí, pasa que cosa sí. en vivo <risa> no, no. Empezamos a parpadear, chiquillos eh, <risa> <risa> Si ven a si alguien parpadear, recuerden, eh, recuerden con el código morse de SOS <risa> <risa> Y lo compartieron Le bueno, en ese, en, ese, en ese link van a poder mandar como contenidos más cortitos, trailers y cosas así, que los vamos a estar mostrando entre las charlas. Entonces, vamos a tener charlas, actividades... Hay varias actividades, por ejemplo, vamos a tener un, conser, un conservatorio, ¿no? Seré es chistoso gente tocando música, ¿no? Eh, bueno. Vamos a tener un conversatorio de la historia del videojuego chileno, que era una de las charlas que eh, eh, amablemente canceló Gamer City. No, no canceló, en verdad, pero... pero... Casi igual. Eh, vamos a tener, vamos a estar mostrando contenido igual de, de otros juegos que, que, están, que están como que, que, que nos calzaban como dentro de esto. Eh, vamos a también tener una charla bien bu buena de, de como el costo hundido, la fal es que, que, que, que es bien buena, ya la he visto antes, que la da José Pedro, que trabajó en, en Disney y trabajó también en, o eh, como se llama lo que hacen en, en los eh, Call of Duty ¿Activision? Black Ops. ¿Activista? No, Treyarch, Treyarch. Ah, Treyarch. Eh, Trabajó en Treyarch también y ahora es un chileno, pues ya se volvió a Chile, ahora está haciendo un emprendimiento y él nos cuenta de, de, de cómo los desarrolladores de repente entran en la falacia del hundido de que es que tú llevas cinco años haciendo un juego y dices no tengo que terminarlo porque ya son cinco años. Y en verdad tú tienes que aprender como emprendedor a evaluar el futuro sin pensar en tu gasto pasado. Entonces, es complicado, porque tampoco es trivial, tampoco es trivial saber si es que lo que yo hice, cuánto vale y cuánto me cuesta reemplazarlo, es todo un tema, y él habla de cómo ellos vivieron ese proceso, eh, y muy buena charla, uh -huh. fue una de las mejores charlas que hay en el, en el evento, no son tantas charlitas que tenemos en verdad, porque gran parte del contenido se va a basar en en, lo, en los en, en los que van en las presentaciones de los juegos, pero ahí tengamos algunas sorpresas preparadas también. Buenísimo, super. Bueno, como mencionamos, esta actividad se va a llevar a cabo el día sábado Y lo pueden revisar en el Twitch de Abstract Digital Ahí les dejé el enlace sí. para que lo puedan seguir Y muchas y gracias, Efen eh, Sabemos de que este tipo de iniciativas debe de haber partido con Gamer City Pero ocurren situaciones que ya has tenido que explicar más de una vez eh, sí, pueden sí, revisar sí. ahí un poco más en extenso en el canal de YouTube de Colemonó, ¿no? porque ahí hay un video donde bueno. explicaron en extenso todo este <risa> tema. Eh, está, estamos invitados justamente para, para conversar un poco de eso, pero como nos dimos cuenta de, eso, de que había todo el tema ahí, fue como... Aquí vamos a pero, puedo, ¿podemos, podemos contar, pero podemos contar algunas cosas más Vamos a mostrar los WhatsApp. Ah, ah, yo voy a, ir a poner la tetera al toque, hermano, ah, Dios, no, Dios. No vengo. Pero, pero hay cosas entretenidas. O sea, hay mucho que contar de todas estas cosas. Hay mucho que contar de todas estas cosas, la verdad. Eh, yo creo que es súper interesante cómo se ha vivido después de. <risa> <risa> muy bien, no vamos a muy interesante esto, o sea, a mí me parece eh, me han dicho eh, gente de gobierno, de distintas instituciones de gobierno, me han dicho, ¿cómo? Pizarro, pero si Pizarro le han pasado tanta plata, ¿cómo es posible si le han pasado tanta plata que no haga estas cosas bien, ¿Cachai? Porque ellos le han vendido la pomada a gobierno de que ellos ah. apoyan la indust las industrias locales, entonces Uf, aquí ah. hay un tema hay un tema, brígido igual, pues de que entonces se viene una teleserie nueva, yo creo, después de todo esto, se viene una nueva teleserie, yo creo, chiquillos, Como porque se vienen, se vienen cositas. Bueno, ¿se enteraron? Porque, canal, no, la yo, papita? Yo, quería, yo quería profundizar un poco en ese tema, porque este, el desarrollo de videojuegos en Chile, si bien sigue un poco en evolución constante, no es nuevo, y ya llevamos varios años de tratar de penetrar el tema de los, de los eventos grandes en Chile... Han habido eventos como Expo Game, como Festi Game, ahora con Gamer City. Entonces, quería preguntar un poco cómo ha sido la relación de la industria eh, con estos eventos a lo largo de los años. Ya. Lo primero que yo creo que es importante decir es que yo creo que en general la falta de penetración de la industria chilena en estos eventos es una, es una situación que tiene más culpa del desarrollador chileno que los eventos. ¿Ya? Y la y los medios locales, porque por ejemplo, nosotros nos han ofrecido espacios semanales en programas de televisión Y los desarrolladores chilenos no van ¿Ya? Entonces es un problema súper complejo de por qué no se da esta relación de que estemos en estos eventos El desarrollador chileno muchas veces no le interesa Así lisa y es duro decirlo así, pero es verdad, no le interesa Porque no genera venta, porque el chileno no compra ah. videojuegos no el juego internacional y las ventas que se generan si es que se generan porque igual se genera alguna no son suficientes para justificarlo entonces cada situación cada evento cada emprendimiento que se ha basado mucho en la industria local chilena ha terminado cayéndose de guata no ganando mucha plata tenemos el ejemplo de Homero Zorro que gastó mucho dinero en hacer torneos a lo largo de todo Chile y el juego le costó caleta despegar y ha despegado fuera de Chile no ha despegado tanto en Chile claro no se terminó transformando en un juego competitivo tiene que un juego más como de, un filler de, de PLA, pero le, le, le, le ha funcionado como ir avanzando su, su, sus negocios, pero ha trabajado más directamente con las plataformas que con la comunidad. Ya, no ha trabajado tanto lo que es comunidad, ha trabajado mucho más lo que es desarrollo de negocio de plataformas. Eh, Luego uh -huh. tenemos el Causa Vo Voices of the Dusk que también trabajó muy fuerte Chile, trabajó muy muy fuerte Chile, uh -huh. y no lo juega nadie. Nadie, o sea, tú te metes a SteamDB y ves que dos, tres personas a lo más, si es que no, cero al día. Entonces, Vivimos una situación donde eh, vemos grandes casos de ejemplo que son no son malos juegos. O sea, el causa o es un juego que se podría jugar, se podría jugar competitivamente. Si hubiera una comunidad, la comunidad podría sacarle provecho al juego. Están los servidores funcionando y todo, pero no lo juegan. Eh, entonces, el chileno es muy reticente a acercarse a los chilenos y no va a gastar dinero en los chilenos. Entonces, la única situación en que el chileno va a estos eventos es cuando es gratis. ¿cachai? Entonces, igual es, es, es mezquino para el. Cre el, el la persona que organiza el evento, que está, está, está creador de contenido, que es un videojuego, que no está dispuesto a pagar, que tampoco trae gente, entonces es una relación complicada. Y alguien tiene que pagar, porque siempre alguien tiene que pagar. Entonces, la relación con FestiGame fue muy, muy buena, porque FestiGame, nosotros apoyamos a Tabaré cuando él inició con todo lo que era FestiGame, en ayudarlo a vincularlo, lo, lo acompañamos en las misiones comerciales, porque él hizo misiones comerciales previas a FestiGame para comunicarse con Nintendo, con Sony, con Microsoft, con las grandes empresas, con Activision para traer los juegos. Tabaré es un hombre, un genio, un genio. Y Tabaré trabajó con nosotros con VG Chile, muy de la mano, fue muy inteligente como trabajó y al final él nos dio espacio en Festigame gratis, de buena calidad, porque había, por decirlo así, para devolver la mano. Entonces fue muy buena la relación con Festigame los primeros años, eh, y luego eh, hubo un impasse que igual yo creo que fue en parte culpa de, del gremio, donde había dinero de Prochile para hacer un evento de negocio dentro de Festival. Porque hicimos un evento de negocio dentro de Festival que salió súper bien. Que era, teníamos Festival en público y en Festival en privado, nosotros teníamos mesitas de negocio. De hecho, yo hice el sistema de reuniones en ese año y funcionó súper bien. Esto, estoy hablando así como del 2016. 2016, sí. sí. Y luego el, el 2017 eh, volví. Iba a volver a tener este evento y todo, y hubo ahí un problema con, con, con, con FestiGame que, que se le dijo que no, como que FestiGame dijo, oye, necesitamos que paguen tal costo que era 3 millones, que no es nada para, una, para, para cualquier industria, es como nada, y como que al final se dijo que no, se consiguió un espacio gratuito y se hizo un evento en paralelo, y, y FestiGame como, no, como que el espacio de FestiGame de Chile terminó siendo un espacio horrible, y ahí se empezó como a romper la relación con FestiGame. Que también calza justo con cuando Tabárez se va de festín. Entonces yeah. ahí también eh, nosotros como industria nos cuesta eh, mantener relaciones porque nos cuesta buscar financiamiento porque también durante esa época que estoy hablando, 2016-2017, el Ministerio de Cultura no estaba ni ahí con nosotros todavía, como que estaba pasando así como 50 millones para toda la industria del videojuego chileno. <risa> Entonces era como casi ah. con 50 millones, nada. Yeah. Entonces hoy en día ya ha cambiado, yeah. la relación con cultura está mucho mejor, pero el videojuego chileno no ha sabido acercarse a sacar lucas para lo que para lo que importa en este caso en Chile, que es poder financiar estos eventos para no tener que cubrir el costo de la empresa, sino que el costo venga de, en este caso, cultura, que es el que tiene que fomentar eh, la cultura chilena, que es lo, los festivales de cine y todo eso se hace, no porque sean rentables, sino porque están están financiados, están apalancados con fondos públicos. Y de hecho, Expo Games, sino no equivoco, también tenía fondos de cultura. ¿ya? De hecho, sí. ahí me dio mucha rabia porque Expo Games, dije, ¿cómo? ¿Tiene fondos de cultura y no hablan de juegos chilenos? ¿No tenían espacio de juegos chilenos? Fue rarísimo, pareció rarísimo. Mm. Eh, y es más, también tenían un, una... Pero no, no, no los critico, porque yo creo que no es culpa de ellos. O sea, el no conocer algo no es, no es razón para tratar a alguien de culpable. No hay mala intención, obviamente. Pero me pareció muy interesante... Una situación que pasa por esto, de que ellos tenían la premiación, los Expo Game Awards, creo que se llaman que sí. lo hicieron en Monticello Y decía, mejor creador de contenido, y eran puros chilenos mejor streamer, puro chileno, mejor videojuego, puro extranjero Y es, es loco ah. porque para ellos, si tú hablas de mejores creadores de contenido, obviamente vamos a hablar de chileno pero si tú dices mejor videojuego, obviamente no vamos a hablar de chileno. Entonces, es, es loca esa, esa mentalidad que se da, pero como te digo, es responsabilidad compartida. De tres instituciones, que son el público, en este caso, los, bueno, cuatro, el público, los intermediarios, que son los festivales, los canales, los programas, el gobierno, en este caso el Ministerio de Cultura, que tiene, que, tiene una labor, tiene un rol, y tiene que cumplirlo de fomentar el conocimiento, el promover el videojuego chileno, y obviamente los desarrolladores que día. Eh, somos muy pocos los que invertimos en vincularnos con el público nacional claro, mira lamentablemente es una triste realidad la situación actual y me alegra de que por lo menos muestre un poco la arista que todos estamos involucrados y que queremos mejorar mm. en el posicionamiento del, de cómo se ven los videojuegos hechos en Chile en Chile no. sí, pues. y mm. por lo mismo es que estamos relacionando este tema a la actividad que se va a llevar a cabo la próxima semana que es la VGC Week así, así es. es buen pase pato sí <risa> de laboratorio cuéntanos Lady Ixel. cómo nació el, esta iniciativa eh, cómo fue que te, te impulsaste para lanzarla de qué se trata y cómo uno puede participar si es que uno desea perfecto mira bueno, eh, me presento de todas maneras, yo soy Lady Ixel, eh, yo además de caster y creadora de contenido, que es la faceta de la que la gente me conoce más También trabajo en la industria hace casi 12 años eh, aproximadamente, en el área, más que el, el, el área que no se ve tanto que el área de la gente que estamos en administración en videojuegos De hecho yo soy la gerente de administración actualmente de Tiny Vice una empresa de desarrollo de juegos móviles, anteriormente ya pasé por ayudando a Vegetile, pasé por Iguanavi, pasé ayudando por One, One entonces llevo ya un, un rato dando vuelta en este detrás de cámara. Y todo este desarrollo de la industria y todos los problemas que tienen los desarrolladores son eh, problemas que para mí también de, me afectan, o sea, problemas que he visto, problemas de desarrollo y desarrollo que he visto. Eh, entonces... Cuando ocurrió lo que ocurrió con Gamer City y los chicos, eh, me dio mucha rabia, me dio mucha lata, porque de verdad sentí que fue una, un ninguneo fuerte. Y básicamente mm. a nadie le gusta que le ninguneen lo que le ha dado de comer por más de 12 años. Eh, entonces, Perfecto. un poco, un poco de, ese, de ese sentimiento fue el que nació mi idea de. Oye, ¿y si demostramos realmente que, que la gente sí estaba interesada de parte de los streamers? Eh, por ahí partió sí. la idea. Luego de eso, la idea también fue mutando un poco en que esta relación conflictiva que comentas, Ben, entre los desarrolladores el público y eh, el mercado nacional finalmente yo sé que existe de hecho por ejemplo tiny Vice no hace casi campaña de sus videojuegos en chile a mí me, de repente me dicen tiny Vice? no los aquí en chile no los conoce nadie no, pues, tenemos no más de, de ahí. tenemos casi 40 millones de descargas de, de uno de nuestros juegos principales entonces conozco esa situación y entiendo el que en general los desarrolladores no quieren estar eh, un poco como peleados con, con el mercado nacional y al mismo tiempo el público y también los creadores. Entonces, busco en esta campaña un poco cómo sanar esa relación de... Ok, primero mostrémosle al público que está interesado, eh, mostrémosle los juegos que existen, démosle a conocer el mercado, un mercado que existe realmente... Eh, hay gente que de repente no sabe, ponte tú, que eh, un desarrollo chileno fue el que estaba metido en los juegos de G.I.I. Joe, un desarrollo chileno fue el que hace el juego de Pocoyo, eh, el juego... Los... Hay, han habido un montón de juegos en desarrollo chileno que un montón de personas acá mismas no, no conocen. Entonces mostrémosle a la gente, los streamers, tomémonos un tiempo y tomemos la responsabilidad también de apoyar esta industria, que tanto nos da, tomémonos un respiro de tener que jugar el AAA de moda eh, para de repente descubrir también juegos nuevos demostrémosle a los desarrolladores que también estamos comprometidos y que pueden encontrar apoyo en, en el país y demostrémosle también a, lo, a la gente que está en la industria de los grandes eventos de videojuegos que sí puede haber interés, pues, que sí puede haber interés de parte nacional por el desarrollo nacional o sea, yo estoy segura, y, y porque lo sé que probablemente gente que nos esté viendo hoy día, o que nos ha visto en varias de las entrevistas que están por acá, es gente que a lo mejor sueña con trabajar en la industria del videojuego y no tiene idea que existe, no tiene idea eh, cómo, qué, qué han hecho. Eh, y es, sería triste no desarrollar ese talento. Porque claro, está el tema de inversión de quiero que este merc voy a invertir en este mercado para que este mercado me compre el juego. Pero también hay un tema de inversión local de voy a difundir lo que hago para generar valor de otro tipo. ¿Qué valor? Entusiasmo, básicamente, de profesionales que de repente puede estar mejor calificado, gente local que quiera desarrollar una industria acá mismo. O sea, no, a mí... Muy a mí le... sí, sí. Sí. No, iba bueno. a decir muy importante que también dentro de ese público está la gente de gobierno, que hoy día también. le cuesta definir eh, eh, fomento a la industria del videojuego porque tampoco la conoce. Entonces igual Exacto. hay que hacer hay que hacer estas actividades locales. Exacto, entonces claro. nace desde ahí la campaña. Eh, y básicamente es una campaña muy simple, muy sencilla. De hecho, yo cuando la partí, yo. Mira, yo me puse como meta: si en una semana junto 50 personas, eh, me doy por pagar. Y llevamos <risa> como. Yo tengo como registrado 200 hasta este momento. Y de hecho, hoy día tengo wow. que hacer un levantamiento nuevo. Eh, y es más, toda la prensa que hemos, que hemos capturado. Eh, básicamente sí. es. Y una invitación a cada creador de contenido y streamer a que durante la semana del 15 al 19 de mayo streamemos o creemos un contenido que tenga que ver con un videojuego chileno en cualquier plataforma que sea demo, que sea pagado, que sea free to play, el que tú quieras sí. y que eh, ocupemos el hashtag BGCWIT. Esto básicamente, ¿por qué se hace así? La idea principal es eh, fomentar al algoritmo, porque todos vamos a estar hablando de lo mismo en el mismo así periodo es. de tiempo y así hacemos que los algoritmos de las redes sociales muestren este contenido a más gente y empecemos a generar quizás más ruido, quizás incluso fuera de Chile. Eh, claro. Entonces, acá eh, mi idea de esta campaña es que sea un win-win para los desarrolladores, para los creadores de contenido que van a tener contenido fresco, contenido nuevo, eh, y también evidentemente para el público que probablemente va a descubrir que, cosas que ni siquiera sabía que se habían hecho acá. Chao, no. el hashtag es, Déjese Déjese Sí, lo entretenido de esto es que también, eh, si, como dice Lady X, el, si logramos hacer suficiente ruido, vamos a traer a creadores de contenido de América Latina. Y de hecho nosotros hemos estado tirándole, tirándole así como en los comentarios a los españoles también. Po. Igual los juegos chilenos, imagínense, el tormente solo jugó eh, Alex el Capo, eh, dijo, dijo el y dijo que lo iba a jugar. Entonces, hay, varias, hay varios creadores grandes, españoles, que lo han jugado. De hecho, a mí me da risa porque el Alex El Capo lo estaba jugando, yo le estaba comentando en el chat, en el Twitch, y ya le estaba hablando, estuvimos conversando eh, de esa forma de público, y cuando terminó el juego, eh, el buy dice, ¡Ah! Y me dicen que este juego lo hicieron chileno, y aparece mi nombre y dice, ¡Ah! Hay alguien que no es chileno en el grupo, y yo sí de... <risa> racista, maldito racista, ¿por qué no puedo tener nombre alemán y ser chileno? Ninguno son nombres chilenos, son <risa> por los nombres españoles. ¿eh? <risa> no hay ningún guanqui ni nada así entre los, entre los creadores, así que. Ah, entonces me sí. dio risa, así como ningún... diciéndome así que no soy chileno. Eh, porque se nota que <risa> soy chileno, obvio. ¿eh? obvio. Ahora, lo loco es que ni siquiera nací en Chile, pues, yo nací en Estados Unidos. La globalización. <risa> La, globalización. La globalización, sí. Wow. Sí. Busque, busquemos a un chileno 100% autóctono, por favor. Atentame, no, no, no, o sea, tendríamos que meternos a las montañas a buscar ahí <risa> a algún chileno chileno que venga de, la, de raíces chilenas. no mm -hmm. Si somos criollos, un país criollo, un país de invasores, somos todos invasores, y somos, sí. eh, no somos especie nativa. Sí. sí, así oh, que bueno, claro. esa es la, la idea de la campaña, ha funcionado súper bien, hay una página web, de hecho yo en un momento dije voy a empezar a condensar la información en una página web, yo hice un, un one page así en MailChimp. Eh, lo, lo lancé muy a la rápida Solo para compensar información Y apareció gente a donar los, los eh, dominios eh, Actualmente hay un chico también que me está ayudando a tirarlo en HTML Para que tengamos una página más consistente bueno. eh, y, lo, y lo que estoy pensando hacer ahora Bueno, en, hoy día de hecho, en un rato más Probablemente en la noche eh, Voy a estar lanzando el servidor de Discord para la gente que esté interesada. Eh, aparte, yo estoy haciendo como un levantamiento más o menos de los streamers que van a estar haciendo eh, su contenido. Y la gente que está haciendo contenido en otras plataformas, ojo también. Eh, para después hacer una condensación de clips quizás, para que hagamos un video, resumen. Sí, sí, sí. Eh, en la página también voy a subir un, un eh, formulario. Para que luego la gente que haya participado en esta semana pueda dar feedback. Y voy a buscar la manera de hacerlo solo llegar a cada desarrollador. Eh, Cosa de que también esto sea una retroalimentación. ¿eh? Yo sé que hay mucha gente que ama el mundo de los videojuegos y que a lo mejor siempre ha querido poder dar un feedback y sentir que realmente te lo van a leer, realmente te lo van a piscar. Y mm. siento que esta va a ser el, la primera posibilidad que quizás muchos van a tener de que eso pase. Así que eso va a ser también bastante entretenido y todo eso va a estar en la página web que eh, acaban de postear ahí, oh, muchas gracias, el bgcwit.cl mm -hmm. Eh, así que para que vayan a ver ahí toda la info También voy a subir el kit de imagen Que nos acaba de mandar la verito Que hizo un trabajo súper bonito con el logo Buenísimo Oye, ah, eh, Yo quería sí, comentar el sobre el tema Porque igual me parece, bueno, independiente aparte, aparte de todo lo bacán que es dar esta visibilidad ¿cachai? De, de las cosas que se están haciendo en Chile ¿cachai? Para el público en general porque igual, nosotros que, por ejemplo, eh, nosotros acá estamos como súper conectados con lo que se está haciendo, que echamos varios de los estudios, hemos visto cómo ha, han habido, por ejemplo, siempre me acuerdo que el, el, el multiverse, yo lo vi cuando ¿Sí? fue esa lejana demo en un Game of The Planet, ¿cachai? cuando recién ah, empezaron recién a mostrar, yo mía, y okay. dije, esa cuestión, oh bueno, está muy bacán y todo el asunto, ¿y, ¿cachai? Pero igual el público general siempre va a ser el que está más ajeno, tanto como a nivel de producto que se realiza acá en Chile, pero también a nivel de desarrollo. onda sí, sí. Yo creo que una de las cosas muy bacanas que se va a poder dar durante, durante este evento es mostrarle a la gente y darle acceso a poder eh, compartir con desarrolladores. Porque si tú te fijas, sí. y, de hecho, y esto no está limitado solamente a Chile, sino que hay un problema que está a nivel como generalizado de la industria, que la gente usualmente no tiene esta facilidad para conectarse con gente que ya está trabajando en la industria, para ya sea para conocer sus procesos, eh, para conocer sus motivaciones, ¿cachai? Cómo llegaron ellos a tales cosas, cómo puede... La, la pregunta clásica siempre es cómo yo puedo entrar en la industria del videojuego. Y no esto una pregunta no. que es, de repente, esto es una cuestión como súper esotérica, porque mucha no. gente piensa que todavía estamos como en el año 90 y tú para hacer videojuegos tenés que pegarte el pica a Estados Unidos o a Japón, cachai, una cuestión así. Y hoy en día es como, pucha, quiero ver un tutorial en YouTube, me veo un tutorial en YouTube, cachai, me abro una página en Instagram, en ArtStation, cachai, empiezo a subir mis cosas, empiezo a experimentar y partís nomás, porque cachai. Sí, sí. O sea, no, yo ojo también, también de otras carreras, otras industrias, por ejemplo, eh, yo siempre he notado mucho la deficiencia que tenemos del, del punto de vista de lo que trabajo yo, el área administrativa, el área financiera eh, Acá en Chile, tú no veías... Yo creo que era la única contadora en mi, la vida y mi profe me odió cuando hice mi tesis eh, Porque era como, ¿qué querés trabajar tú en videojuegos? Y es como, ¿pero por qué? Si eso no existe acá en Chile Era como... Me rechazaron todo, el tema de tesis dos veces, entonces, hay eh, un de, así, ¿no? ¿cachai? No, mira, yo, yo, doy, hay todo un tema mágico. una historia así. ¿cachai? No, pero sí, mira, yo Hay todo un tema mágico y que, claro, existe toda esta idea de que, ya, yo quiero hacer videojuegos. ¿Qué necesito? Ser programador. Ya. Claro, ser, artista, ser programador. Ya, no sé sí, no, no hacer ninguna de las cosas. Listo, chao, nos vimos. Nos, ¿sí? ¿cachai? Pero, pero, pero, por ejemplo. Sin ir más lejos, el ejemplo que nosotros tenemos es que, por ejemplo, en el estudio donde trabajo yo que es Grupo Media, Walter es director de cine sí, pues, Tipo, ¿verdad? Pero si ¿Cachai? ninguno de nosotros es profesional del área, si yo soy ingeniero civil oh. informático, ¿tú crees que aprendimos a hacer videojuegos en la carrera en esa época? No. No. no. no. no. Uno, uno no. habla de que, por ejemplo, las carreras de formación que existen hoy en día son una base para que tú puedas entrar en la industria, pero no son eh, el, necesarias ni tampoco son excluyentes. Aquí hay gente que puede trabajar a nivel de periodismo, a nivel de, Exacto. por ejemplo, de, como dice Excel, a nivel de administración, de marketing, de producción, y, y eso ni siquiera que hemos tocado el tema de la música, ¿cachai? Que claro, no, claro. De hecho, que a nivel de música. diseño, de diseño, conocimiento específico, ¿cachai? Claro, actualmente también pero, mucho data si análisis. Nosotros, nosotros tenemos psicólogos en el equipo que literalmente trabaja como psicólogo, porque tenemos una empresa de más de 20 personas, entonces tenemos un psicólogo. Entonces, en verdad, si tú bueno, quieres trabajar claro. en la industria del videojuego, lo único que necesitas es. Buscar un espacio donde trabajar industria del juego. Y sí, claro, sí. pasa de que eh, A todos nos pasó Yo, de hecho yo siempre cuento, yo, yo hice mi empresa No porque No porque yo quisiera, no porque yo sea como de colatra Bueno, sí lo soy, pero no por eso oh, hice claro. mi empresa Sino porque eh, Me pasaba de que Yo no quería ir más a trabajar a Santiago mm. Y no habían empresas en la quinta región Entonces yo dije, no, no me quiero ir a Santiago No me voy a ir a Santiago Así que al final eh, hice mi empresa Solo por eso entonces, eso fue lo que me llevó a mí a decir no quiero irme a Santiago, hice mi empresa y al final ahora ya estoy súper cómodo con mi empresa. Eh, estoy preparándome para que si algún día quiebra que me contraten en algún lugar, pero en general, bien. Ya, en general, bien. Eh, a tratar de armar la no, menor cantidad de enemigos. No, no, no ese no soy yo, tengo muchos enemigos. Pero, pero hasta mis enemigos me respetan y son capacidad de trabajar conmigo, porque técnicamente yo soy una persona yo lo hago de todo yo en su momento siempre cuento pero como cuando uno emprende uno programa hace arte y limpia el baño eso es como sí, la sí. realidad de emprender oh, la realidad esto, de emprender esto yo, yo, yo te puedo asegurar que mucha gente de, sí. de la que actualmente trabaja en el área de desarrollo de videojuegos y que trabajas con la cantidad de tiempo que, que por lo menos para entender un poco cómo funcionan las cosas existe del hombre orquesta acá es sí, universal sí, sí, sí, sí, y tú, sí, sí, de hecho sí es como, <risa> yo trabajo en finanzas <risa> y contabilidad y he tirado ideas de diseño y cosas Obvio. por el estilo me ha tocado aprender a hacer páginas web me ha tocado manejar redes, yo he aprendido a trabajar redes sociales por lo mismo, mm. porque empecé a trabajar en esto mm. en un momento en que la, la imagen del community manager era como un sueño, era una cosa así, pero sí, po, sí, po, era un mecanismo. Mm. Sí. Entonces, eh, son, vas aprendiendo un montón de habilidades, cosas, ojo que no reclamo. Eh, de hecho, ha sido bastante entretenido porque te después me ha abierto muchas posibilidades de ir siendo un, un profesional mucho más integral en muchas áreas. Eh, entonces, o sea, ahora se necesita... Una, la industria está, está creciendo y se está formando sí. y cada vez se está haciendo cada vez más profesional y por lo tanto cada vez vamos a necesitar profesionales de distintas áreas para trabajar en esta industria, no, no es una cosa de que sea como súper excluyente que la única forma de entrar al mundo de los videojuegos sea o haciendo arte o siendo programador, en claro. la profesión que tú tengas. Eh, probablemente vas a encontrar una, un, eh, un espacio en el mundo de los videojuegos. Solamente tienes que ser un profesional dedicado, muy buen profesional, porque somos son empresas habitualmente muy no, riesgosas, así que sí. se puesta por el mejor talento. Eh, y por no. otro lado, van a encontrar también eh, a mucha gente. Eh, Las la empresas de videojuegos, cuando tú entras, en la mayoría, ojo, no no estoy hablando como una verdad absoluta, pero en la mayoría claro. te vas a encontrar con grupos de trabajo que son súper... Eh, no, no son escalonados, digamos, entonces tú vas a tener la posibilidad incluso de tirar ideas, de probar juegos eh, y de ir desarrollándote mucho más. No conozco ninguna empresa de videojuegos en Chile, y alguna en el extranjero, en que, no sé, las reuniones y presentaciones de ideas de juego no sean con todo el mundo. onda con todo el mundo, con todos. Entonces sí, sí. vas a tener opciones de interactuar con el juego se da también por el hecho de que el hecho de ser una industria creativa tan reciente, porque igual uno podría hablar de que los videojuegos igual son algo, no, nuevo. la industria del videojuego hoy en día ya tiene como 50 años, ¿cachai? <risa> pero, ¿cachai?, eh, tú, igual es una industria reciente que no tiene conexiones con, con el trabajo que por ejemplo se da en otras industrias, como no sé, incluso el área de servicio, incluso el área de desarrollo de software, ¿cachai?, entonces, y sobre todo cuando estamos hablando de estudios más chicos, porque el problema acá siempre, bueno, no, la palabra no es problema, pero la realidad siempre es que la mayoría de los estudios son, ¿cuánto? 5, 6, de entre 5 y 20 personas, ¿cachai? Claro. Que todos se conocen, todos han compartido de cierta forma, entra una persona nueva y siempre se entra a esta como cultura que existe entre estas personas. Eh, y siempre eso todo se da dentro de la fraternidad porque uh, al final si el barco se hunde, se hunden todos ¿cachai? Okay. pero no. sí, el, el punto al final ¿cachai? es tratar de acercar no solamente el tema de los productos, no solo el hecho de que mostrar que sí se hacen videojuegos en Chile y sí se hacen videojuegos bueno lo cual igual es Complicado, ¿cachai? Porque en realidad la, el problema de la visibilidad siempre se da por el hecho de, la, de que la cultura que existe acá eh, de Chile nunca ha sido desde el punto de vista, y esto lo digo así como a punto de perder otro otro sponsor de Paua, desde la piratería, ¿cachai? Por la falta de representación. ¿En ¿cachai? Chile? No. No, no. Yo, yo, no, yo, no, yo en yo, yo los no. 90 tenía mi PlayStation no chipeado y jugaba Twisted Metal. Y es lo único que yo jugaba porque era el único juego que se vendía de forma legal en Chile. Es y verdad. de forma legal porque era el único que vendía. O sea, o compráis el Cash Bandicoot o, o, o compráis el Twisted Metal y te tenían que gustar. Sí, pues. ¿Cachai? Sí. ¿Cachai? Y no, te tenían un que desastre, gustar. Un desastre. La, a mí me encanta la teoría de que la piratería no nace de la necesidad de robar, ¿no? de la necesidad de poder acceder a los juegos. Ya, y, y, y la limitación de acceso todo el mundo cree que es el, el costo no, es literalmente en Chile era literalmente encontrar el juego y comprarlo, sí. tenerlo mm. porque sí, pero... no, no llegaban los RPGs claro. <risa> o, sea, o sea que <risa> yo, yo creo que toda la gente que compró alguna vez la Club Nintendo decía ¿pero qué es este juego ¿Cachai? Oh, no <risa> entiendo. ¿Cachai? no, no, no entiendo no. Cómo... yo me acuerdo siempre que el primer juego que yo jugué en, en una Famicom, ¿cachai? allá en Argentina era el Megaman 3 y cuando me lo... y, y lo arrendé, conste. Y lo arrendé. Y la persona que me lo arrendó me dijo, no te va a gustar porque es muy difícil. Y dijo, nah, ¿qué tan difícil puede ser? Lo jugué una hora, una porque Es muy difícil. ¿Cachai? Pero al final, por eso te digo, eh, El tema de los videojuegos, la cultura de videojuego, siempre ha existido en la TAM, de una u otra forma, porque, ¿cachai? La vida siempre encuentra un camino. El problema es que... Esa esa cultura de consumo y exclusivamente de consumo de videojuegos ha hecho que precisamente los procesos que existen, la gente que existe detrás de estos procesos, cachai, esté completamente invisibilizada y por eso, por ejemplo... Pucha, acá, acá se habla de que existe una industria, pero para el consumidor promedio de videojuegos acá en Chile, eso no existe, ¿cachai? Y acá la gente mm. que le va a interesar Fortnite, LOL, Free Fire y todas esas cosas, ¿cachai? Si tú les habláis de que existen videojuegos acá en Chile, partiendo por el estigma de la, de la industria indie... De nuevo, generalizado, pero también la gente acá te va a decir, oye, pero tú le decías a alguien, oye, yo hago videojuegos y tal la cuestión, ah, ya, ¿y para qué consola? No, no lo sí. hago para consola, es como para, para, para, para PC. No, ¿cachai? pero es mejor la pregunta, no, no, es mejor la pregunta. Tú le dices, si sí, yo hago videojuegos, uy, a ver, algo que yo que, yo, que yo he jugado. Que yo haya jugado, sí, típico. No. no, probablemente no. no. No, no, pero lo bonito ¿Qué? es que ahora yo le digo: Tormenta Soul lo conoce y alguna gente lo conoce, es bonito. Pero durante ¿Qué? muchos años, sí. claro, mi vida era. ¿Y has rajado algún juego que yo haya jugado? Y le... No, no, no, no. Sí, aunque antes la pregunta era: eh, ¿hago videojuegos? Ah, y, y aparte, ¿en qué trabajas? Era... <risa> <risa> oh, no, pero eso no. es culta. es una culta. No me gusta. Sí, sí. Oh, yo bien, una, bien. una vez le conté, le conté a una persona que estaba, con la que estaba carreteando así, ah, porque yo he hecho música para videojuegos y eh, me gustó. Y la respuesta fue: Ay, me encanta la gente que tiene trabajo exótico. <risa> <risa> <risa> exótico. Eh, lo como un cumplido. <risa> mira, mira, mira, me no. Vamos va a agregar a esa categoría. Okay, no, bien, a, a mí sí. me encanta. A, a a mi historia sobre eso es que alguna vez me preguntaron: Oye, ¿en qué tú trabajáis? Porque fui, no sé, pues, onda, creo que era porque había ido como a donar sangre, te piden los datos y todo el asunto. ¿Y qué trabajas tú? Yo soy diseñador. Y en mi mente el flashback así onda como mal con el individuo. Es como, si le digo de videojuego, se va a burlarte Soy diseñador. <risa> <risa> ah, qué bueno. Qué bueno, qué bonito. Todo el asunto. ¿Cachai? Y. Eh, años más tarde, cuando ya más consolidado consolidado, cacha la palabra consolidado, <risas> más, más asumido con errores como, pregúntame, pregúntame en qué trabajo pregúntame, <risas> yo, yo te cuento <risas> ¡Oh, sí, mira, yo te digo, yo te digo, ¿cachai? hoy en día sí existe como está como como está renacer, ¿cachai? y todo este interés ¿cachai? en el desarrollo pero el problema es que sigue estando dentro de los círculos, ¿cachai? Eh, dentro de, de, de los nichos incluso ni siquiera dentro de los nichos de de ¿cómo se llama de consumo de los videojuegos sino que dentro de los nichos de gente que hace videojuegos y es muy probable ¿cachai? que muchos estudios en los chicos que son y en los que están trabajando ¿cachai? ni siquiera saben que hay otras personas haciendo videojuegos acá en Chile ah. por, por mucho que estemos en el mundo del internet y por mucho que estemos eh, todos conectados con toda la cuestión porque de nuevo, piénsalo eh, estudio chico, con cuatro personas, uno tiene que hacerse cargo de las redes sociales y nadie y, y no no podéis tener no tenéis tiempo porque aparte tenéis que estar trabajando en otra cosa. Entonces, ¿cómo, ¿cómo te dais a conocer? ¿Cuáles son las plataformas que podéis tener, ¿cachai? Eh, sacar un tweet viral, ¿cachai? volando con el estudio en un TikTok, ¿cachai? Entonces claro. es como es lo complicado y eso también es lo que dificulta que también que los estudios más chicos o los proyectos más chicos, o más, no, ni siquiera más chicos, sino que no todo tiene que ser, ponte Death Stranding, no todo claro. tiene que ser Mortal Kombat 12, ¿cachai? Claro. Hay cosas que son chicas. Y, por eso, <risa> no, no, no todo está lo mismo. ¿cachai? hay, pro hay proyectos sí. más chicos, hay proyectos más simples y de hecho incluso a veces hay ni siquiera son proyectos sino que son gente que se dedica a hacer Party party, a hacer asset sí, ¿cachai? Sí, sí. entonces yo por ejemplo yo conocí gente que trabajó ¿cachai? en cosas que fueron, o sea que trabajaba en Estados Unidos trabajando en cosas como, no, siendo, no sé, pues haciendo mapas para este juego que se llama ¿cómo se llamaba este juego? O sea, ahora se me olvidó pero era un juego de estrategia que era como un... una realidad alternativa de, de la segunda guerra mundial que justo ahora no me acuerdo, y fue como, no, yo <Sats>. trabajé en eso ¿cachai? No, no, no, no, no, no, que era como un te dije Ironheart. Ah, sí sí yeah. No, yeah, no. Y él trabajó haciendo los mapas y fue como, oh, qué bacán Pero como que nadie, no, tú ponías esa cuestión <risas> en Tinder y nadie te va a pescar, ¿cachai? ¿por porque ¿quién, quién te va a pescar porque tú hiciste un mapa en Ironheart, ¿cachai? Pero tú no lo haces por eso, porque la wea <risas> es, es pega, ¿cachai? Y porque tú disfrutas de tu pega, porque tampoco, no, no, no todos tienen que llegar a ser Kojima ¿Cachai? No, por, por no? favor, que no sea Kojima Kojima ah, tiene uno bueno, Elige, elige tu, tu, tu superestrella El desarrollo favorito, ¿cachai? Es que y... claro, es que cuando hablamos de superestrella Como tú bien dices, puede haber unas pocas Pero son superestrellas po. Son los casos que son fuera de la norma y no siempre tiene que ver con la calidad de su trabajo, sino que tiene que ver con la popularidad, los momentos, la suerte, la economía. Un montón de factores que también uno tiene que aceptar como emprendedor, como tú bien dices. De que uno, lo primero es sobrevivir, tener un negocio. Eh, y, y, y claro, si uno. Lo, es muy normal que la gente no bata o la gente que nos cacha cree que tú estás buscando hacer el próximo Stardew Valley. Voy a ser un Stardew Valley, me voy a forrar y voy a ser ridículamente millonario. Es como. Yo siempre le digo a mi alumno, le digo. ¿En qué hemisferio del mundo naciste? Norte o sur. ¡No, no! <risa> <risa> ya estáis con desventaja. Ya estáis con desventaja. ¿cachai? Ya estáis jugando en un jar amigo. Claro. No. No, ya, no ya cagaste. Como ya cagaste. O sea si, si antes claro. había uno en un millón, cero en un millón. Como que, porque, pero, claro, gringos, si europeos... Si lengua materna, español, estás jugando claro, a pesar. cagaste, cagaste. Sí, pues si toda esta gente que... que es como, yo le digo, ahí les digo que no hay... No no es una no es, un, no es una industria democrática. No, no tanto como que, que, que quiere venderse. O sea, cada día más, con internet y, y los avatares, los VTubers y, y todo, sí, ya se ha vuelto mucho más, más democrática, pero igual nos llevan años de ventaja e igual controlan todos los medios de comunicación y de marketing lo, el, el hemisferio norte o sea mm. es una realidad entonces lamentablemente eh, es verdad o sea, eh, hay que partir muy de abajo aquí en América Latina nuestras expectativas de crecer son distintas a las de, de un gringo y tenemos que también es una industria distinta porque también nos, nos, nos vetaron no nos vetaron pero la palabra correcta sería durante demasiados años no podíamos hacer juegos mm. en Chile o sea no se podía hacer juegos para Nintendo, no se podía hacer juegos para Super Nintendo, no se podía hacer juegos para el Nintendo 64, pero sí se podían comprar las consolas. Entonces, como, mm, qué raro, no ah. se podía hacer juegos para PlayStation, no se podía hacer juegos para PlayStation 2, ¿ya? Y recién, cuando entró Guanaco a Chile y empezó a hacer juegos para consola, era porque tenían una oficina en Nueva York. O sea, imagínate la barrera de entrada. O sea, si tú querías hacer juegos para consola, ponía una oficina en Nueva York, ¿ya? Y esa Bien. era la primera barrera de entrada, y claro, se ha demorado años, recién ahora, 2015. Se sí, bajaron las barreras de entrada. Claro, la, el primer juego que se, public, eh, se publicó con Publisher de PlayStation, que fue el de Guanabí donde yo estaba, esto fue en el 2013. Mm. Sí, sí, ahí ah. fue cuando Playstation se abrió a América Latina más o menos. Ah, 2010 más o menos, sí, 2010. Claro, por ejemplo, Ace tenía juegos antes en Playstation, pero, tenía juegos, distinto, pero claro. Es un pero distinto, era, era caso distinto, porque era trabajaba en de... Guanaco, trabajaba sí, en sí. Guanaco, y lo que la gracia que tenían ellos es que tenían los contactos. Y tenían su padre, y es distinto, ¿cachai? Son casos como... Pero claro, el primer caso que en verdad venía de, de, de, de, de guerrilla, que era como Iguanavi, claro, se demoró Caleta. Eh, sí. y, y es la realidad es la realidad de que recién, imagínense nosotros nos abrieron recién las puertas a las consolas algunas, porque Nintendo recién firmó el acuerdo, el 2020 el 2020 uh -huh. sí, sí. 2020 Nintendo dijo, ya si, sí, ustedes latinos pueden hacer eh, juegos eh, para Nintendo, Latinoamérica existe Nintendo. Latinoamérica existe, y ojo Latinoamérica... era algo que, que no se intentó antes, de hecho nosotros con ah, la gente sí, de Guanabí sí. o sea los chiquillos se recorrieron el mundo y se dejaron los pies en la calle buscando y hablando con un montón de gente eh, entonces no es algo, no es una dejación Digamos de la industria no, de la vaca Para vodka. nada, para nada, no, toda América Latina De hecho, toda América Latina ¿Sí, sí? hay una federación De, de los gremios eh, eh, que, que trabaja activamente para, para la inclusión y ahora Por cierto está de moda incluir a un latino por ahí oh, Un latinx, latinx, sí, yo soy latinx Los chileans, cuando, cuando llegan Los chilenos chileans, a, la, claro. a, la GDC, ah, a la GDC Los de chileans, los de chileans ¿eh? sí, Porque los que somos a chileans, los que no, van a, a, a eh, no, pero a mí me da risa porque a mí lo que más risa me dio, hablando de cosas chistosas de inclusión, cuando yo fui el 2015, no, no sé, pero uno está con donde Microsoft hace un, un desayuno latino. Y es maravilloso porque tú, nosotros cuando éramos pobres, pobres, haciendo juegos pobres, como tú cuentas, como una pega de día, de noche, te ponís la peluca y así juego, ¿cachai? Eh, y todo el cuento. Eh, nosotros fuimos a GS y claro, la gracia es que tú dices ya, como gratis en toda la feria y me ahorro el almuerzo, porque San Francisco es carísimo, ya, ya me ahorro los almuerzos como gratis, gratis, gratis, gratis gratis. y Xbox tenía un súper buen desayuno y me acuerdo que un año hablaron, era latinoamericano, po, y los gringos confundían el concepto de Latin American con el concepto de African American. entonces ¿Sí? cuando ellos hablaban de Latin American, hablaban de gente con ascendencia latina, no hablaban y, y no, y no te hablaban de cómo te iban a incluir en el programa de Microsoft te hablaban de cómo tú te podías reubicar a Estados Unidos o Canadá. <risa> Ese era como el foco de la... Yo fui a una charla con tres charlistas que hablaban de cómo habían sido muy pobres cuando jóvenes en América Latina. Dos argentinos que habían sido tan pobres que correr encima de los trenes, que es mentira. Y eh, tener una pelota hecha de calcetines les había ayudado a entender mejor cómo hacer juegos. Porque uno había hecho... Que... <risa> Y la tercera persona que fue la más chistosa era una chica de, de, de Puerto Rico que contaba que ella era súper pobre, pero que estar en Estados Unidos la había permitido dejar de ser pobre. Y yo pensaba, Puerto Rico es Estados Unidos. Sí. sí. <risa> claro. <risa> claro. O sea, no estoy vendiendo rumbo. Y esa eh, era la historia. Es eh, que, que asimilen pobreza con desarrollo de videojuegos. <risa> No, sí, loco, eh, era eh, terrible. Eh, era como: mira, si tú eres pobre y vives en un país latinoamericano, puedes venirte a Estados Unidos que, y salir de eh, la pobreza. O los, ese, ese con los videojuegos. Sí. sí. sí Pero me loco. ¿no? Que, la, que, que, que el rumbo de la charla ahora es como historias de desarrollo de videojuegos. ¿Cacháis? Sí, sí, ¿cacháis? sí lo siento. Eh, esta, esta es la primera parte de la charla. La segunda parte de la charla va a ser, por ejemplo, eh, ¿cómo obtener tu descuento después de que el Fondart no te salga? <risa> Oh. Pero, Oye, caso, es, ah, el Fandar Bueno, okay. hablando de eso Una de las cosas que creo que es muy importante de la VGZ Que de hecho yo ya me publicó el Ministerio de Cultura y van a estar viendo que nos hagan eco igual al, al hashtag y, y muestran contenidos también eh, y de hecho con el video que va a hacer que vamos a hacer o vamos a mandar a hacer con Lady Excel porque también recordar que dije chile igual está apoyando acá sí. eh, hay financiamiento entonces la idea es poder hacer las cosas de calidad tampoco se trata de que todo sea o sea es bacán que la gente aporte desde desde la gratuidad o que estén donando y todo pero también nosotros estamos viendo la posibilidad con Lady Excel de financiar cosas profesionales ...para tener justamente un, un video con un compendio bien, bien profesional y todo... ...y eso se va a tener, se va a demorar obviamente porque toma tiempo hacer todo ese tema... ...pero se va a hacer bien, se va a hacer bonito y eso también se va a poder presentar... ...y va a ser muy bonito porque el próximo año obviamente vamos a repetir la VGC Week... ...pero esta vez vamos a tener un trailer de la VGC Week... ...ya, ¿cachai? exacto... Entonces, claro, ...sí, va a estar fuerte, va a estar, va a estar potente... ...y yo bueno. creo que es súper importante este material... Para justamente lo que estás hablando tú, de que el Fondo de Cultura entienda de qué hace el juego en Chile, de que tiene impacto, de que es cultura, y esto todo ayuda, ayuda en la conversación, porque es muy difícil para nosotros desde VG Chile decirle a Cultura, oye, apoya más fuerte al videojuego, porque la respuesta siempre es ¿por qué? ¿para qué? Si ni siquiera no hay, no hay representación en Chile, nadie lo conoce. Entonces yo creo que es un paso importante el tener este, este evento, es súper importante y es muy irónico, porque antes existía un evento que se llama El Día del Videojuego chileno Mm. Irónicamente, mm. nadie lo conocía O sea, se hacía algo, mm. se intentaba hacer algo Un día nomás, y aún así Era como, nos juntábamos en un bar Los de videojuegos, los de BG Chile Tomábamos algo y nos íbamos, eso era ¿Ya? Eso era Ay, así Entonces me comentado. Perdí. Sí, ¿Eh? no, sí, eso 28 de septiembre además 28 de septiembre, que... claro y, y era muy exitoso porque yo me acuerdo <ríe> Yo siempre cuento esta historia, pero yo estaba en una mesa Con tres creadores, con otros tres creadores No voy a decir quiénes, porque esa es la parte cruel <ríe> Y... Oh. Y tú caché que la probabilidad de éxito en la industria del videojuego es de como un 25%, de hecho es menos incluso. Entonces yo los miré a los tres y dije, oh, de nosotros tres lo más probable es que todos fracasemos. Y hasta ahora quedamos quedamos nosotros. Hay uno que ya cerraron y así, entonces es como, siempre me dicen, no ¿quieres cruel? Y yo dije, pero es estadísticamente correcto lo que me dije. Era la probabilidad nomás mm. Ahora, irónicamente irónicamente, eh, Cuando uno Encontrarse con esa gente Significa que ya superamos Caleta Barrera Caleta Barrera Es que en esa época Estaban Que hoy en día ya no Que armar tu empresa En esa época Era muy peludo Hoy en día ya es como Clic, clic, clic Tengo una empresa mm. eh, Y en esa época No había fondos de cultura Así que eh, toda esa gente era como, sí. todos estábamos ahí pero ridículamente sí. a pulso. Aunque la gente no lo vea, sí, sí se avanza, sí se avanza, y me alegra se y se no, no, de hecho, ah. lo, lo, los fondos de cultura, a pesar de ser pequeño han hecho una explosión ah, muy buena en la inclusión de la industria. Porque antes la sí, industria sí. era, Disculpa que lo diga así, pero era muy cuica. O sea, tú ibas a la reunión de la y era como, hola, ¿cómo estáis? Sí, yo estoy eh, convocándome con mi, con mi primo ahí en las condes. Y era todo el mundo era súper cuico, pero súper cuico en la industria del viejo. Ahora ya no, ahora todo, la industria el juego chilena como que se abrió un poco. Como que ahora ya es como, hay clase media, ahí hay... sí, sí. En <ríe> la industria es que te... del viejo. El videojuego. Eh, te a Oye, oye voy, a, voy, a, voy, a, voy a leer un comentario, espérame, detener. Voy a leer un comentario bueno. del chat que es muy bueno. Que dice que la VGC Week ¿cachai? Debería volversele de tres chilenos Eso dice el Lorzano ¿Sí? Para además no, ver los juegos que se han desarrollado murió. También mostrar el mundo De los lanzamientos que se vienen para el año Y sabes que es una muy buena posibilidad Es una muy buena meta Pero es por ahora Yo creo, y siendo súper super realista Yo creo que es una meta Llegar a eso, más que tratar de apuntar claro. Directamente sí, a sí. que eso sea Porque... Mira. Te podéis quemar muy fácil ya ah, no, para. Yo, creo... yo, yo soy muy de la idea de que me gusta tirar esta iniciativa, aprendió mucho, muy rápido, en, acá a nivel local. Ahora se va a hacer, vamos a ver cómo son los resultados y ahí vamos viendo. No, no quiero, es... a, o sea, gente es como, hoy ya podríamos sí. hacerlo presencial y después hacer un mail <risa> después... Sí. Tranquilo, tranquilo, sí, sí, vamos paso sí. vamos a paso, vamos Tranqui, tranquilo, tranquilo, tranquilo. tranquilo claro. para que, para que claro. la idea vaya aprendiendo bien. Es Benito. que ese es el final del tema, ¿cachai? Hay, hay siempre interés, hay siempre motivación, hay siempre, ¿cachai?, disposición. El problema Pero, siempre va a ser el tema de que no hay recursos. O que no están la, la, los recursos suficientes para poder llevar las cosas a la escala que... Ni siquiera a la que nos gustarían, sino que al nivel que deberían ser. ¿Cachai? Y, y, Porque, igual debería yo, yo yo comentar de que... También. Sí, yo quería comentar de que eh, yo creo que es muy viable que hagamos una cosa como lo que dice el comentario. No a esa escala todavía, porque todo toma tiempo, o sea, todo toma tiempo, como dice Lady sí. Esta Este año no, pero el próximo año yo creo que sí podríamos hacer alguno que otro anuncio eh, durante claro. la, la VGC Week, sí o sí. Eh, porque ya se sabe que viene... Bueno, depende de cómo le vaya este año. Si este año sale así como... No, no, no van a haber anuncios. Pero Exacto. si le va bien este año, van a haber anuncios, la gente va a querer lanzar cosas... Porque también pasa eso de que uno se anima cuando ve que hay un espacio. Claro, eh, eso exacto. es súper importante. Entonces la idea es hacerlo crecer año a año. Eh, podríamos justamente sumar el Checkpoint, que es un evento que hace tres años que no se hace, mm. que es un evento de VG Chile donde VG Chile cuenta qué pasó con la industria. Número, eh, crecimiento, eh, juegos, se hacen los premios VG Chile, que todavía no se hace también, no se hacen hace como tres años. Entonces podríamos juntar cosas en esta semana, que es muy bonito que sea la Semana del Viejo Chileno, podríamos juntar los premios Viejo Chile, podríamos poner el checkpoint y van a empezar a aparecer nuevas cosas en los próximos años. La idea es, y no tampoco, todo, sí. todos los que estamos aquí en redes sociales, todos los que hacemos cosas, cualquier cosa, cualquier emprendimiento, los primeros años son terribles, o sea... Cuando, cuando nos toca hacer un stream con cero, cero personas y con cara, de, con cara de que sí hay gente viéndote, eh, es parte de la realidad, pues uno parte con nada, o sea, nada. Yo me acuerdo que el primer juego que nosotros hicimos en Abstract era gratuito y lo descargó menos de 500 personas. O sea, imagínate, o sea, la capacidad de. cero capacidad de distribución, cero visibilidad, y ahora tenemos un juego que ha vendido más de 250.000 unidades. Entonces, es un viaje que suena súper exitista, todo el mundo cree que eh, el primer juego no fue bien. Pero detrás de todo este viaje eh, es un camino largo. Va a tomar sí. años, pero yo creo que además más. Sí, además la gente se da cuenta de que por cada un éxito han habido 20 fracasos o más. Y es, sí. es algo, es una realidad de que uno tiene que asumirlo Si al final uno ve solamente cuando las cosas están bien Y la idea es mostrar que, no sí, el, eh, el, el, Es, el es, es difícil, pero con motivación Y sobre todo con motivación Y, y suerte, digamos que igual se dan las cosas y sí, hay suerte se, se, se da. Sea, Pero al final es constancia, yo digo que va, va, va todo sí. Pero hay sí, un dicho sí, muy ya bonito ya, que ya, dice Sí, sí, dale sí. Por fin, es que yo justo ahora me tengo que ir. Sí. Eh, sí está. Muchas gracias por, por participar con nosotros. Eh, obviamente, ustedes sigan, pero yo por lo menos ahora me retiro porque tengo un concierto. Sí. Vamos a seguir. Nos vemos. Cuídense. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Hay un dicho que a mí me encanta que dice lo siguiente: La suerte es cuando la oportunidad se encuentra con la preparación. Entonces. Sí. Tú te preparas y te preparas y te preparas para tener suerte y nosotros lo hemos vivido desde los dos lugares, hemos estado, hemos estado preparados para cosas que no han pasado y hemos, hemos tenido oportunidades que no hemos estado preparados para, para aprovecharlas y esa es la realidad y uno tiene que avanzar consistente, sobrevivir, sobrevivir es lo más importante, yo siempre le digo a los nuevos creadores Sobrevivir es lo más importante, porque yo me habría podido rendir como emprendimiento el primer año, el segundo año, el tercer año, el cuarto año, el quinto año, el sexto año. Recién el séptimo año de Abstract, nosotros lanzamos Tormented Souls. Mm. Y, no, y, nada, y nada está dicho todavía todavía podríamos fracasar, y eso es lo más terrible, o sea como que no claro. tenemos asegurado el éxito tampoco. Pero nos tomó siete años tener este primer éxito, que tampoco nos asegura el futuro. Entonces son Uy. siete años para dar un primer paso eh, correcto. Y así uno avanza. Entonces toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo. Los hermanos Bordeaux de Ace Team, ellos fundaron su empresa en el, no, el 2002. 2002 pero sí. ya habían empezado a trabajar en los 90. O sea, a finales de los 90 ellos ya habían lanzado cosas con la marca ASTIM. O sea, sí, estamos sí. hablando de un viaje desde que ellos empezaron a trabajar en su, en su emprendimiento, que era en el 98 más o menos, hasta que lanzaron su primer juego, que fue un éxito, les tomó 11 años esa es la realidad, wow. y entre medio fueron a trabajar con Guanaco, salieron de Guanaco, entonces eh, incluso casos tan emblemáticos como Steam es un camino de 10 años mm. entonces es como, eso hay que desmitificar un poco, incluso Stardew Valley es un caso de que tomó muchísimos años, la persona tenía una situación económica y una situación privilegiada de que tenía una red, eh, la, la comunidad indie de Seattle está hiperconectada, por eso eh, Stardew Valley vendió no fue como que el tipo lo publicó en línea ¡juá! y vendió. Sino que el tipo era amigo de periodistas, de Cotac, Cucachay y cosas así. Entonces, es como... Él tenía oportunidades que nosotros, como le digo siempre a mis estudiantes... Nosotros no tenemos. Entonces, tenemos que hacernos esas oportunidades. Entonces, para mí, la ese Week es muy bonita porque está generando nuevas oportunidades. No son mm. tan grandes pero por lo menos son mejores que las que teníamos antes creo también que es una conexión, un puente con, eh, siento que hasta el momento también se había hecho intentos por eh, difundir que quizás no estaban tomando en cuenta este lado que somos los creadores de contenido que realmente somos los que estamos viralizando cosas o sea ustedes ven ahora la, eh, la prensa la prensa se alimenta de tweaks se alimenta de lo que dijo un streamer en un stream mm se alimenta sí, pues. de eso básicamente ahora antes era al revés antes nosotros aprendíamos stream para revisar las noticias para revisar un programa de la tele algo que había salido en la tele ahora la tele está viendo stream para sacar noticias en la tele <risa> de hecho es súper real o sea yo, yo lo yo lo veo desde ese lado mm. así que eh, sí eh, estamos en este momento en este canal siento que es el canal correcto para como Reconciliar esta relación de entre los desarrolladores y el público. Y también, de nuevo, eh, es una oportunidad bonita desde el lado de los creadores de que no todo tiene que ser un AAA. Si lo que comentaban ustedes antes, hay gente evidentemente ha preferido un Fortnite y no sé qué. Pero no todos. No todos. No. Y, y no necesariamente tú tienes que apuntar a competir con eso. Eh, por ejemplo, siempre me preguntan, es como, ¿cómo puedo competir yo que estoy haciendo un juego de fútbol con FIFA? Y es como. ¿Pero para qué querés competir con FIFA? Haces algo que sea tuyo y busca gente que busque eso que tú estás presentando Si quieres ganar la FIFA, te has escudido, ¿cachai? Pero... Claro. entonces no, no es necesario siempre estar apuntando a el AAA De hecho, hay un montón de... yo, yo soy una fanática del AA de Steam por favor, hay una cantidad de juegos doble A en Steam, hay casi 300, de repente dicen, no, es que se me acabó el Resident Evil y ahora tengo que esperar que salga el Zelda, que salga el viernes, ojalá que no nos joda toda la semana pero, eh, y no tengo nada para jugar, y es como, hermana, hay casi 3.000 juegos en Steam publicados que son doble A, algunos gratuitos. Y créeme que te voy a sorprender con la calidad que vas a encontrar y lo mucho que te va a entretener. Entonces, porque esa, esa, esa falacia de, de no tengo que jugar es como lo mismo de no tengo que ponerme. No tengo Cachai. que ponerme, pero claro, mira, Cachai. no tengo que leer. Claro. <risa> me he <me risa> comprado <risa> cuatro veces el mismo cómic. <risa> Pero pasa, pasa mucho, entonces también eh, quiero darle como ese respirito al, al creador de contenido de oye, volvamos a jugar porque la cuestión es entretenida nomás, no vamos pensando en ah, tengo que jugar el Resident esta semana porque están todos los creadores jugando Resident y si no, no voy a estar Obvio. en la ola mm. y la gente no me va a ver, y no sé qué. Juega algo que te guste, por favor, ah. elige algo que te guste, y juega, listo. Ah, ah. Pero ¿qué, qué, qué, qué, qué, qué tipo de hechizo de, de es ese, jugar lo que te gusta, pasar la vida claro no. No, pasarlo, ¿no? Jugando. Espera, me estás diciendo Que yo Te lo estás diciendo cre... alguien que está esperando Mortal Kombat Hace más de dos años no tengo ¿Qué Mortal Kombat va a jugar? No, pero espérate Tú me estás diciendo que yo me voy a meter a desarrollar juegos Y no voy a jugar juego. ¿Qué clase de pega es oh. esta ¿cachai? Oh, oh, Super real. Primera, primera sabes, regla del desarrollo Primera regla del desarrollador de videojuegos Siempre me preguntan ¿Cómo es trabajar en videojuegos? Es todo menos jugar es claro, todo o sea, igual jugamos ojo yo igual tengo que jugar a veces pero no porque quiero porque uno tiene que conocer la referencia yo siempre claro. digo a, mí, a, a los desarrolladores nuevos eh, o a los desarrolladores del equipo me dicen oye, qué control le ponemos le digo qué juego qué control le usan los otros juegos Revísalo lo que están de, lo que es estándar en nuestro género que estamos metiéndonos eh, juega las cosas y revisa Cuáles controles son los mejores eh, Hacemos estudio de mercado, no jugamos Exacto, <risa> es claro, la claro. Gracias. Ben Benchmarking Es ¿Sí? ¿Sí? <risa> una investigación de mercado Lo que uno hace cuando se pone a jugar 20 horas Seguidas, ¿cachai? Deja de asistir a los meetings, ¿cachai? Es porque después tú llegáis ahí con la pauta diciendo Mira, la verdad yo estuve investigando qué más cosas hay en el mercado Yo sé que no tienen ver con lo que estamos desarrollando Pero Tengo ideas súper buenas, ahora voy a seguir jugando ¿Cachai? <risa> Es lo que vamos sí. a estar haciendo todo el fin de semana, jugando sí. Zelda para hacer estudio de mercado. Estudio de sí, mercado. Yo, uf, sí. estudio mercado se viene, viernes. <risa> sí, sí, <risa> el, el Zelda, el, el Triso Molina. Sí, ma mañana, <risa> ma mañana, <risa> ma mañana no, y si mañana no voy. <risa> ay, <risa> el jefe, wey, yo... por la hay una solicitud de vacaciones impresionante para este viernes, no saben, ninguna claro. empresa se entiende, ¿entiende por qué. Claro. La última vez que se oye una, una, una cuestión así fue cuando salió el ALO dos, que todo el mundo ¿Verdad? se partió el mismo día. Sí, sí, sí. Oh, qué enfermedad más grande. Si sí, yo siento <risa> que me voy a enfermar el viernes, chiquillo. Eh, eh, mira, la, hace, hace poco la OMS dijo que el COVID ya no era una alerta mundial, pero yo me sentí un, un dolor de espíritu. <risa> <risa> <risa> yo lo hago por mis compañeros. Yo sé que trabajo remoto y no tengo que ir claro. a la oficina, pero es yo que lo hago por mis compañeros. O sea, voy a pagar Es, es, es un todo. COVID digital. Claro. <ríe> y, y sí, yo estornudé en el micrófono y mis compañeros empezaron. A... De hecho, mi compañero se sintió mal igual también, mismo día. De hecho, ¿cachai? está ahí? Nos fuimos a vacunarse ahí donde. Iba a decir que nos fuimos a, a, a vacunar ah, vacunaron al al vacunaron a mis <ríe> <la ríe> <No existe>. ¿Qué <ríe> <ríe> El micropresor. todo las cosas bien? Al ser <risa> sí, punto pues, claro. <risa> Oye, eh, está de más decirlo, ha sido un agrado maravilloso, a ver, no lo no, estoy despidiendo, conste tengo que hacer la pausa, ¿cachai? Para que todos respiremos, tomemos agüita, ¿cachai? También agradecerle a la gente que ha estado acá con nosotros en el chat, a la gente que se ha estado suscribiendo también que ha, ha podido compartir con nosotros lamentable que Tenecan, ¿cachai? haya tenido esa actitud de ir, mandarse a cambiar ¿cachai? <risa> no que no sé a sí. y a exitoso, oh, claro. no, sí. probablemente ahora debe estar jugando algo que le gusta claro no, no, estudiando el mercado <risa> estudiando, estudiando el mercado, mercado. pero eh, como para que vayamos como también cerrando todo el tema eh, ¿cómo puede a esta altura ya es 10 de mayo ya esto es la próxima semana, ¿hay gente que aún puede sumarse a esto a nivel de creador de contenido? Diseñar, sí, ¿Dónde sí. pueden encontrar esta información? ¿Dónde pueden como, como sumarse a esto? Y aparte, también la otra pregunta yo creo que también es, que va a ser buena. La gente que no necesariamente va a ser eh, creadora de contenido, ¿también puede participar de alguna forma? onda ¿Hacer fanart, ¿Cosas por sí, el sí, estilo sí, sí. Primeramente el público que vaya a ver a su streamer, a, la, a los streamers que estén creando contenido durante esa semana acerca de la se Wit, no los vayan a dejar solitos por favor. Eh, lo más probable es que también descubran cosas que sean muy interesantes para ustedes, así que como público primeramente pueden apoyar todo el rato a todos los creadores que estén participando en la VGC Wit. Segundo, los creadores de contenido, tanto streamer como en la plataforma que estén haciendo contenido, eh, pueden sumarse, no es necesario inscribirse ni nada. De hecho, estos formularios de feedback y todo lo demás es totalmente voluntario. No es una obligación que después yo los voy a estar persiguiendo para que me den el feedback, no para nada. Sino que simplemente, si usted el lunes encontró un juego que le gustó, lo descarga, se pone a jugarlo en stream o crea un video, crea un reel, crea un TikTok... Saca un hilo de Twitter, lo que usted haga eh, Y le pone simplemente el hashtag Solamente le recordamos por favor ocupar el hashtag Y, y luego de eso están los desarrolladores que están súper dispuestos la mayoría A participar en stream, en entrevistas, hacer notas Así que eh, si a alguno de ustedes les gusta algún juego Pueden acercarse al estudio de desarrollo que va a estar eh, bueno, en sus redes sociales eh, y pedir quizás si pueden tener una entrevista con los desarrolladores y saber más del juego Todo esto lo van a poder encontrar en la página de BGCWit, bgcwIT.cl. Eh, y ahí tengo un eh, listado con los juegos que están disponibles en Steam en estos momentos de hecho, ahora voy a actualizar también y voy a subir un listado de algunos demos que me han llegado eh, y también voy a subir hoy día un kit de media básicamente tiene un logo, que es el logo que vamos a estar todos ocupando en caso de que ustedes creen contenido, le pueden poner el loguito y si no quieren ponerlo, no lo coloquen nomás, pero participen, <risa> esa es la idea. La idea es que participen de alguna forma, eh, así que todos pueden estar acá incluidos. Super. Y los medios, los medios los medios también, por favor. Sí, que los los que los que también también recordarles que estamos regalando kits varios de los creadores, así que si quieren un juego también avisen. Nosotros todavía nos quedan kits del tormente, no muchas, porque hemos repartido un montón. <risa> eh, y va a ser muy bonito ver a la gente jugar y va, va a ser bonito ver de no aparecer el, el Tormenta del Sol en, en Twitch, porque ya como que ha bajado un poco y ahora va, toda la gente va a decir ¿por qué está de nuevo Tormenta el Sol en Twitch? así que es sí, un buen mensaje para, aquí... nuestro, para nuestro publisher igual y les voy a dar una idea también que aparte, para la gente que trabaja en desarrollo de videojuegos en la parte de arte, por ejemplo, en mi caso Si quieren, pueden hacer streams Y eh, incluso si ustedes Hicieran, no sé, una historia en Instagram Donde la gente les puede preguntar cómo es su trabajo Ahí tienen otra instancia Donde pueden participar, ¿cachai? Ustedes son artistas, ven algún juego que les guste Algún diseño de personaje que les guste Háganle fanart, ¿cachai? La idea al final es que Esto crezca Los, por ¿Cómo por favor, crece. Se for work, el fan art. O sea, no juzgamos Yo no juzgo Ah, no, pero yo digo para poder pero recuerden mantenerlo amigable para toda la familia por ahora podemos friend. hacer como por ahora por ahora mira si esto crece por qué no darle el espacio también a, la, a los juegos para adultos que se desarrollen en Terrible. chile pero Oye. está bien entendamos que esto hay que hay que, hay que partir de a poco hay que cuántos OnlyFans hay inscritos ya Ixel <risa> no hay varios hay varios por ahí no. pueden aparecer pueden aparecer <risa> yo, no place. no juzgo. No juzgo. Sí, cosplay, cosplay. Sí, cosplay. también. Oye, ya, sí, sí, entonces sí. los dejamos invitados. Recuerden que la información se encuentra en bgcweek.cl y también sí, los es. dejamos invitados para el Demo Day que se va a estar realizando en el canal de Astra Digital de Twitch. Como sí, son ambas actividades relacionadas está... con eh, videojuegos, sí. por favor, eh, participen y compartan obviamente la información para que llegue a más gente y así también vaya, esto vaya creciendo. Así es. Y yo me voy, de hecho, ahora cerrando el programa, yo me voy para Abstractita, porque están en stream, para si quieren saber Dale, más ya. del si quieren saber más del, de la, del demo de ahí? Estamos justamente hablando de eso en vivo ahora ya. en Astract Digital. Súper. ¿Puedo darle ah, la ray? Sí, la ray. Sí, ray. Muchas gracias, Muchas gracias a también por eh, <risa> venir al programa. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Vale, vale. Y también invitamos a la gente a seguirnos en Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Nos pueden encontrar en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Twitch y en YouTube ahí dependiendo de la, de la red social y visitarnos el sitio www.pago.cl donde podrán encontrar las noticias relacionadas con videojuegos, cine, televisión, eventos y mucho más obviamente eh, Metaru <ríe> tus redes <risa> arroba MetaruPx en todos lados y acabamos de cuenta que soy el Tenegan y voy a decir arroba Tenegan en todos lados también ahí porque, <risa> se porque se fue, no sabemos dónde está así que se le pueden encontrar nos avisan ¿eh? sí. y Obviamente, chicos, si quieren compartir sus redes, están más Sí, sí. Toda la información también de VGC eh, Wit está compartida también en mis redes sociales. Estoy como leivy xel eh, me pillan principalmente y más activas En Twitter y en Instagram eh, También voy a estar haciendo Twitch Mañana probablemente eh, Si quieren ir a ver Freina Freina los 30 segundos Que mostraron de Mortal Kombat eh, Vayan ahí a seguirme <risa> eh, Y durante la próxima semana también voy a estar eh, Haciendo stream acerca de la también Y en TikTok voy a estar subiendo También eh, varios videitos ...un poquito como de reseñas de algunos juegos chilenos... ...que a mí particularmente me gustan mucho... ...así que ahí vayan a seguirme... ...y bienvenidos todos... Eh, ...el contenido es variado... ...así que no se vayan y no corran cuando lo vean... Sí. vale ...y, y bueno sí. yo aprovecho en mi caso... Eh, mi Twitter es lo mejor lugar donde encontrarme S.B.Brand eh, Igual pueden googlear mi nombre, ¿eh? soy el único que aparece y, y, y se supone que como llegamos A los mil seguidores en el, en el Twitch Tengo que hacer un TikTok eventualmente Así que eventualmente van a ver una cosa ridícula Voy a intentar hacerlo con DeepFake Pero si no funciona, tendré que ser yo nomás. Te doy el consejo, sí. hacerte un VTuber. A mí me ha funcionado <risa> hasta Ahora sí. Sí. Ah, buena idea. Eso, Con eso salí adelante Y eso cuenta un corpóreo. No, el corpóreo <risa> es para <jazo>. el Jasu. <risa> el corpóreo es para los 10.000. No, sí. no, si sí hay un corpóreo, pero el Jasu tiene el corpóreo. Sí. Para poner ah, un corpóreo a mí, sí, no. No, pero sí, está en desarrollo ya. <risa> <risa> lo están ya. programando <risa> y recuerden que La Cuatrifuerza sale los días miércoles en Twitch a contar de las 7 de la tarde y en caso de que se lo hayan perdido o si desean repetirse la dosis, pueden encontrarlo el capítulo, ya están todos subidos faltaría este obviamente en nuestro canal de Youtube de Paua.cl con esto los dejamos chicos muchas gracias muchas gracias eh, a ustedes Excel. Muchas sí, gracias, muchas Sven. Gracias. Muchas gracias a todos los que nos vieron y nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense, chicos, y vamos a hacer la raid a Astral Digital. Quédense, quédense, no se vayan. Que sí. no se vayan. todavía no terminó. <risa> sí. Los de Astral también necesitan este tráfico, por favor. Quédense, sí. quédense sí. en el, el raid. Mortal Kombat, oh, Mortal Kombat. Chao, oh, <risa> <risa> <risa> chao.